Bienvenidos. Continuamente las personas estamos tomando decisiones de diferente tipo y complejidad que afectan a diversos ámbitos de la vida, como son a nivel laboral, a nivel personal, profesional y académico. En esta semana abordaremos la toma de decisiones en la carrera y su importancia para llevar a cabo un proceso exitoso en inserción laboral. Soy María Elvira Aguirre y junto a mi compañera Paulina Moreno será un gusto acompañarlos durante esta semana de aprendizaje. Empecemos. La toma de decisiones es considerado como un elemento importante en los periodos de transición y en ocasiones de las acciones que se elijan o prioricen dependerá los resultados finales. Según Sánchez García y Suárez Ortega en el 2018, la toma de decisiones es actuar e implica una acción de elegir entre distintas posibilidades o de priorizar una opción frente a otra. Una buena decisión es el resultado de una acción reflexionada que requiere como base el desarrollo de competencias básicas para buscar, procesar e interpretar información relacionada con el desarrollo profesional. El proceso de toma de decisiones desde una perspectiva de la carrera profesional implica la puesta en marcha de algunas estrategias que favorecerán en la elección de una carrera o profesión. Una vez que hemos profundizado en las definiciones, es importante empezar con el diseño de objetivos que guían las acciones que ejecutarse en un proyecto profesional. Trazados los objetivos y metas, se debe iniciar con el análisis de las características personales y oportunidades externas. Esto permitirá seleccionar las alternativas más relevantes para progresar en la carrera profesional. Espero que estas pautas hayan resultado interesantes, sobre todo si se encuentra buscando un empleo o replanteándose sus objetivos laborales y profesionales. Ahora los invitamos a que ustedes profundicen a través de la lectura los recursos y ejercicios propuestos en el presente curso. Estamos seguras que con la dedicación y empeño van a desarrollar con éxito cada una de las actividades. Hasta pronto.